ruta con estos coches históricos... ...cosa, eso de... iba el presidente, presidente... ...bueno, aquí vamos todos, seguimos todos los coches... ...que son muchos los que participan, modelos muy antiguos... ...algunos tienen más de 100 años y todos tienen su historia... ...porque algunos incluso han estado en la guerra... ...y bueno, ya vemos qué bonitos coches, qué bien cuidados están... Y bueno, la verdad es que nos encanta, este es un Mercedes de Bernardino, ahí va Bernardino en su coche recién ya restaurado, porque ya nos contó la historia que era solamente el chasis lo que había conseguido y ha tenido que restaurarlo totalmente entero, así que un gran trabajo. ¡Nos vemos ahora! Vamos a hacer un recorrido por San Pedro Alcántara. ...y a continuación iremos a Puerto Banú ...donde nos espera un catamarán... ...y vamos a navegar también... ...mientras que los coches estarán expuestos... ...para que todo el mundo pueda verlo, admirarlo ...y hacerse fotos también con ellos... ...bueno, seguimos, ahí va otro Mercedes... ...también un modelo muy antiguo... ...y seguido también de este coche... ...que es un espectáculo... ...entre ellos también hemos visto los Roroi... ...pero hay ah, muchos Mercedes, mucho Ford... ...bueno, son muchos los modelos... ...que vamos a ver, como este también... ...que es muy divertido y como veis como el tiempo acompaña... ...que hace un día muy soleado, igual que tuvimos ayer... ...pues pega también el descapotable... ...hay que aprovechar que estamos en buena época... ...y ahí van todos con el descapotable... ...luciendo los coches... ...bueno aquí vemos también... ...que viene este coche rojo que es de Sevilla... ...de Castilleja de la Cuesta... ¡Ay, bien! ¡Felicidades, Paco, que además es su cumpleaños, que cumpleaños, Paco! Bueno, pues lo felicitamos, que va a pasar un día estupendo. Y, bueno, este Mercedes, que también es un espectáculo de coche. Y, bueno, allí estuvieron explicando en la presentación todos los modelos estuvieron hablando de las características y también de la historia de esos coches. Bueno, vamos a, vamos a seguir viéndolo. ...aquí tenemos también a Isabel... ...Isabel que está eh, un poco convaleciente, ...pero que la queremos mucho... ...y ella siempre, siempre, siempre ha acompañado a estos coches... ...desde que comenzaron con su marido acompañándolo siempre... ...en esta ocasión lo acompaña aquí un poquito... ...porque está y se tiene que cuidar... ...Isabel que nos da esos consejos tan bonitos... ...para que nos cuidemos y hagamos una vida sana y saludable... ...Isabel, qué bien está recuperado, qué milagro, toda la vida... De volver a nacer, podemos decir, y por tu fuerza de voluntad que tiene, y es un ejemplo a seguir para las personas que lo pasan mal, que tienen que tener esperanza, porque mira, ella la ha tenido y aquí está con nosotros, ¿verdad, Isabel? Sí. Eh, ha hecho de menos, no está con nosotros en este día. Hombre. Pero bueno, es eh, importante recuperarse. No. Y sabes que te queremos mucho y te damos ese abrazo, que te queremos un montón y sabes que te recupere y ya el año que viene ya sí, ya nos ya nos no, subiremos ver, todo no el catamarán. No, no, mujer, hay que tener esa esperanza que no. tú tienes y esa fuerza. Bueno, pues nos vemos, vamos a seguir estos coches. Besitos. con José Tomés, que viene de Pontevedra y ha traído uno de los coches más bonitos que se pone en esta ruta. Y además creo que es la primera o la segunda vez. ¿Cuántas ah, veces sí, ha sido ya? Sí, es el segundo año ya segundo que año, estoy ¿no? aquí, sí, sí, bueno, segundo ¿qué, año. ¿Qué le está pareciendo esta experiencia que llevamos ya este el segundo día? Bueno, ¿Qué le está pareciendo la ruta, la experiencia? ¿Cómo lo está viviendo? La verdad es que el año pasado, por primera vez que vine, y la verdad es que me, me encantó. ...y sí, hicimos una, una ruta también similar, parecida... Eh, nos gustó mucho y, y de ahí que, que, que hayamos vuelto uh -huh. otra sí, vez. Le un poquito a su coche, que ha traído un coche muy espectacular... Sí. ...y bueno, pues háblenme un poco de su coche, sí. cómo... Es un Benley eh, modelo Salón Sport en, del año 1933... ...que precisamente lo compré aquí en, en Málaga... En Málaga lo compré, en el 2015 lo restauré, hice una restauración general total de la a la z y, y ha quedado muy bonito y, y, y ahora pues toca disfrutarlo que hoy estamos viendo también aquí expuesto en Puerto Banús, que es donde nos encontramos muchas coches. ¿Le ha llamado la atención a alguno porque usted es un profesional de este sector y lo vive? ¿Qué, qué modelo es el que le ha gustado, además del suyo, que es precioso? ¿Qué modelo es el sí. que le ha pasado? Bueno, aquí, aquí hay, hay modelos eh, muy bonitos. A mí la verdad es que en general los coches antiguos me gustan todos. Todo. ¿no? Soy un apasionado de los coches antiguos, pero, pero bueno, aquí hay unos bonitos Packard... Uh, ...bonitos Mercedes... Hay, ...hay coches muy interesantes... Bueno, ...los coches antiguos... ...ya vuelvo a repetir, a mí me encantan... Pues muchas gracias por atendernos... ...y que bueno que pase un día hoy también muy feliz... ...y que siga con esta afición tan bonita de los coches... ...que se la transmita a los jóvenes... ...que ya los jóvenes pues no han conocido... ...ni la historia, ni nada... No. ...y esto es historia y está muy bonita que la transmitáis sí, vosotros... ...es el problema que, que la juventud pues no, no acompaña... ...nosotros ya vamos teniendo una edad... ...y, y, y no... No tenemos gente que venga por detrás Susosores, para para ¿no? sustituirnos, sí, la verdad y es que sí. Que, que cambie en unos años, veamos mucha gente con esta afición, jóvenes también, gracias. Efectivamente, gracias. muchas gracias, muy amable. Bueno saludamos a esta pareja, a Carlos Baraja y a su mujer que han estado almudena, que han estado en este recorrido y que bueno son muy simpáticos. además ayer compartimos mesa y bueno cuántas cosas interesantes nos habló más, doctor, es cirujano sí. y que bueno pues la experiencia es muy bonita, que yagua habéis traído tan bonito. Sí. Eh, me gustaría pues, conocer porque vosotros estáis entre Madrid y Marbella, ¿no? Sí, sí, bueno, trabajamos en Madrid pero venimos aquí de vacaciones y venimos mucho además. Eh, Cuéntanos las características de este Jaguar que has pues Este ruta. Jaguar es un XK 150 de 1958, tiene un motor de 6 cilindros en línea con 250 caballos y eh, eh, proviene de Los Ángeles, que fue allí donde lo compré, en California, y lo hemos restaurado eh, entero, lo hemos hecho entero, en Galicia y en Madrid. Entre Galicia y Madrid hemos hecho todo... Toda la restauración del coche tiene los ejes delanteros, los traseros, la transmisión, el motor entero, está desmontado por dentro para sanear, o sea que el coche está a estado 10 y la tapicería, que es lo último que hemos hecho, que está impecable como se puede ver. Pero la verdad es que es precioso. ¿Es el único que tiene o tiene alguno más de estos clásicos? No, de... clásicos nada este, más este, ¿no? que este, sí. Este, no? bueno, con este coche creo que entra en todo sitio, ¿no? Sí. Le abren las puertas y le ponen la roja y... Sí, sí, la verdad y es que, que es todo, hemos ¿no? ganado premios de rallies, pero de competición, de correr y luego de... de... De, de promedio, de promedio, no de correr, sino de llegar a en su momento, y luego de elegancia, en fin, hemos ganado varios varios trofeos con el coche, sí. Bueno, lo que sí es verdad, es que os encanta el motor, el mundo del motor, sea moto que también estáis también en rally de moto, ¿no? Sí, sí, sí. Nos hemos recorrido todo el mundo entero, mundial, en Harley. Sí. ¿Y esta ruta qué ha parecido? Vosotros que tenéis tanta experiencia de hacer rutas y de competiciones, ¿qué ha parecido esta? Muy bien. Pues es muy divertida, porque la gente es encantadora, los coches son de mucho nivel porque hay un Rolls fantástico, un Bentley fantástico, hay un, un Adenauer, un Mercedes Adenauer, que es una maravilla, hay muchos coches y muy buenos y fenomenal, o sea que me, me ha gustado mucho, bueno, me está gustando mucho. Bueno, pues a nosotros también nos ha gustado mucho conoceros, soy una pareja fabulosa, así que vamos a seguir hoy la ruta también con vosotros y va a ser un día maravilloso, nos vamos ahora al el catamarán, ¿eh? Sí. Venga, muchas, muchas gracias. gracias.